tardes, muy buenas tardes a toda la gente bonita que nos acompaña esta tarde, este, como ya es costumbre, este programa siempre lo comenzamos riendo. mi nombre es Javier Cruz, integrante de la Comedia de Otro Penitenciario, tengo a mi compañero Ismael, nuestra compañera Sandra, Carolina Conca. bueno aquí estamos, esto es su programa Radiando en Cana, muy buenas tardes, buen provecho si esta va a comer o piensa comer o ya comió, muy buen provecho, nosotros somos la Comedia de Otro Penitenciario, eh, tenemos un... Una semana que no nos veíamos por este medio, pero pues aquí estamos y no nos vamos. Hoy vamos a platicar con mi compañera Sandra, que es este, una señorita, señora, seño, muy profesional, a toda madre, muy buena persona, así para no errarle, ¿no? Para no entrar en detalles. De verdad, de verdad, es una gran persona, de verdad, y hoy nos está acompañando aquí con nosotros y pues nos va a platicar qué está haciendo con... Con la CTP. Con la CTP allá adentro. <risa> Venga, gracias por estar aquí en Rodeando en Calma Sana. Muchísimas gracias. Muchas por gracias. por la invitación. ¿Qué onda, Sandra? ¿Qué ¿Cómo están, hijos? Pues aquí, mira, todo todo? Bien, aquí, mira. Ven, aquí, mira, corta orden el viento. ¿Qué cómplices se suma a esto? <risa> Ay, chingón. Pues yo estoy muy, de verdad, muy agradecida por que me inviten y platicarles lo que estamos haciendo. Bueno, me llamo Sandra, Sandra Garibaldi, y, este, y me dedico a diseñar vestuario y además soy maestra y yo hago proyectos encaminados en empatía y colaboración, una cosa que más o menos se llama arte social. Y entonces, eh, pues yo conocí a los muchachos gracias a, a la señora, la maestra Itali Marta, que mm -hmm. me invitó este, a, de entrada primero a ver la obra, a ver la experiencia allá adentro, con los chavos de la compañía interna y después estuve colaborando en el Foro Shakespeare haciendo un par de, de trabajos de vestuario de producción y un día le digo a Italia oye pues quisiera empezar a trabajar con ellos y me dijo pues órale y ya me enlazo con ustedes y ya llevo dos procesos de teatro esperando a Godot esperando a Godot y este Soloma y Piculietta ¿Vale, <risa> <risa> que las tiene que ver, este, bueno ahorita por lo la, la pandemia no podemos ingresar público externo a la penitenciaria para que las vea El próximo año yo creo que vamos a estar de vuelta y pues aquí estamos y no nos vamos ¿Qué estás haciendo ahorita con los de la compañía de teatro penitenciario interna, Sandra? Ahorita lo que vamos a hacer es que pues en vista de que la situación ha estado complicada y se ha movido Ahora vamos a trabajar un proyecto que se llama Cana 77 El cual está enfocado en tres cosas Uno en eh, fomentar el trabajo que es muy importante, dos, eh, explorar el trabajo creativo por medio de la educación y tres, tener visibilización. Entonces, a partir de esos tres ejes estamos trabajando un proyecto de creación, de co-creación, de colaboración creativa, en donde yo diseño unas piezas eh, que me inspiran a partir del de trabajo pues, de su uniforme, la mezclilla. El azul, el azul el para azul no vestido. variarle, el azul y el azul marino. ¿Qué piezas son? Son... ¿Qué son? Dos pantalones, una blusa y una oh, un blusa largo. La intención es que no tengan eh, talla, sean unitalia o unisex. Pero lo más chingón aquí es que eh, los, los chavos, la banda de adentro, empieza a hacer su diseño como ellos, ¿no? Su diseño de... de de estampado. Ellos van a ayudar a crear el textil y yo les voy a ayudar a crear la pieza y además este, por el taller de calaveras y diablitos se va a hacer un trabajo de serigrafía. Entonces hay educación porque es dar clases de diseño, dar clases de dibujo, ir poco a poco eh, fomentando la creación, eh, trabajando desde proporción, telas, colores, líneas hasta que después empiece la mismo, el mismo proyecto, se empieza a hacer el trabajo de serigrafía y salgan piezas únicas, eh, pues hechas por creativos. Exactamente, y piezas que usted va a poder este, adquirir, si usted gusta, eh, pues lo vamos a estar anunciando en nuestras redes sociales, de verdad, es un gran trabajo el que estamos realizando, es algo nuevo para los integrantes de la compañía, de verdad, muchos dibujan, pero... No con técnica, a ah, es lo que estamos aprendiendo, a utilizar Bien, la técnica. Y ya empezamos, ¿no? Así, sí. ¿ya, ¿Ya cuántas llevas? ¿Dos? Dos, dos, dos clases de tres. ¿Cómo, es... ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo empezó? ¿Cuál fue tu <risa> primera impresión con los chavos? ¿De la primera? A ¿La primera? Sí, sí, de la primera. De hace mucho tiempo. Pues es que al principio sí me asusté, como no, es un proceso es fuerte estar adentro, entrar y la poca parte que nosotros podemos. Ver, bueno. y, y, pero después me di cuenta que hay cosas bien interesantes wey, que a nosotros los que nos une es el teatro y hay compromiso y hay dedicación y hay muchas historias atrás y cada dibujo, cada prenda, cada, cada cosa que se hace desde allá adentro es con un chingo de esfuerzo, con mucha dedicación con tres veces la voluntad de las personas que estamos afuera no tres veces es más trabajo todo cuesta más tres 10 veces yes, yes. entonces que haya una constancia que ellos estén que participen que aunque no les gusta al principio están ahí y están juntos que te lo dijeron no sí, ¿Sí? sí. Yo no quiero estar en el taller para pronto ah, sí. pero ahí está Ay, me, tarda, me cagas <risa> Ay, bueno, pues, este. pero pero es eso eh, reacciones hay muchas de verdad no todos pensamos igual y sentimos igual este pero si sí sucedió esto alguien dijo no pues yo no quiero pues es muy es muy válido ¿Pero qué pasó cinco minutos después? Ya tenía su hoja y su lápiz y estaba atendiendo la clase, ¿no? Es lo, lo chido que tiene ese proyecto, que primero te pueden decir que no, pero a los dos minutos están adentro de la actividad. Y eso es lo bonito, ¿no? La verdad, este, el trabajo... Llevamos mucha gente, una de ellas es Sandra, y eso es lo que tienen nuestros cómplices, porque nosotros, como hemos dicho, éramos cómplices, no testigos. Tiene esa característica de verdad, este, la forma de enseñar, la forma de, de dirigirse hacia las personas... Este, no sé, es muy difícil, ¿no? Y como dice, en el contexto que están, que están, vamos o están, los chavos, es muy difícil aceptar algo de alguien. Nosotros, este, pues, luchamos contra eso, sí, pero no nos quedamos ahí. Hacemos eh, todo el intento para que sí se hagan las cosas, y este es, este es uno de los ejemplos. Estamos aquí en Chinga, ahorita estamos aquí grabando. Bueno, no grabando, nos, nos va a ver, perdón. No. <risa> sí, sí, sí. no, pero no, este, pero <risa> Es eso, el trabajo en la cárcel no es fácil para nadie Nosotros nos ha llevado casi 12 años Estar trabajando y nada más a nosotros Mucha gente que ha pasado por el proyecto, de verdad Este... Pues nos gusta hacer lo que... Lo que, lo que hacemos Algo ver, curiosamente cuando estaba viendo que Sandra arrancaba con el taller de dibujo Es que tiene que ver con el teatro O sea, todo, todo, todo hila ¿No? Todo conecta porque Pues le estabas enseñando técnicas, ¿no? Técnicas de cómo... ¿Quién tiene más fuerza al dibujar? ¿Quién tiene menos fuerza o las técnicas de hacer eh, con rayas? Ese sí es, ¿no? Ese es el primer ejercicio, entonces es padre como de cierta forma el teatro te lo da, ¿no? Cuando alguien está en escena dices pues está mintiendo o está actuando o, o tiene que ver mucho con la emoción, con la entraña, ¿no? Y el dibujo también. Curiosamente, por eso esta persona que dijo, ah, no, yo no quiero. Después lo vio y dijo, ah, tiene que ver con el teatro Por eso se acercó y dijo, a mí no me gusta dibujar Pero sin embargo tiene algo que ver con lo que yo ya sé Entonces, por él, eh, ese era su miedo, ¿no? Ese uh -huh. era su miedo como de, yo no sé dibujar es que... Y lo chido es de que les dijiste que, que tú no buscabas dibujantes Sino que expresaran una idea Y les diste varios este, incisos de que, de que iba a ser esa idea Eso está muy padre Eso cómo, cómo tú... Logra ¿Cómo lograste desglosar esos incisos apostando por la compañía? ¿Por qué con la compañía? Porque a mí me interesa mucho más las herramientas que deja hacer teatro, esas mismas que tú dices, mm -hmm. ¿no? La capacidad de trabajar en conjuntos, de hacer algo chingón juntos, de que tienes le metes mucho más cosas por el hecho de presentar juntos un algo y que a eso mismo a ti te transforma y eso es el poder del teatro y, y yo siempre he creído que el arte como la educación no cambian el mundo pero sí cambian a las personas que van Exacto. a cambiar el mundo entonces una persona no deja de ser persona por el lugar donde está claro. ¿no? de entrada hay que abogar por los derechos humanos porque aunque no son ciudadanos porque se encuentran en un estado de reclusión que es un sistema de justicia que aunque no es el más justo y hay que checar ahí que hay muchas sí. injusticias y hay muchos estados que se tienen que mejorar, ¿no? En todo sentido, las personas que están ahí son personas que tienen derecho a expresarse, a expresar cómo se sienten libremente y entonces encuentran un lugar donde no se les juzga. Donde se aceptan las diferencias y les dicen, venga, todo eso que sientes, exprésalo, sácalo. Y aparte va a ser una remuneración, ¿no? Si se logra este, esto, este proyecto, si se logran estas piezas, luego impresas en serigrafía, se van a poder vender. Exactamente, ¿No? entonces también hay una educación, y economía y educación y arte. Entonces ellos no solamente se expresan, sino también aprenden una técnica, aprenden serigrafía, aprenden dibujo, aprenden proporción, para que en el futuro, aunque no sean artistas, todas esas herramientas artísticas les ayuden a sí. ser mejores personas y mejores eh, seres humanos. Y creativos, la verdad. <risa> este, la primera pregunta que yo, ¿quién sabe dibujar? Todos, Ay, yo, yo. Y de verdad, uno piensa que sí sabe dibujar pero ya viendo a alguien que sí sabe de técnica y dibujar, pues te das cuenta que ay, no qué, ay, no, no me <ríe> ella, ella, ella, tú eres eh, la culpable. A ver, estás aquí. Te das cuenta que, pues no, o sea, agarras el lápiz y tienes la idea de que sabes dibujar, pero no hay como aprender de alguien que sí sabe, que conoce, que trabaje en esto, que le interesa y le gusta compartir su trabajo. Bueno, se nos está acabando el tiempo, eh, pues de verdad es un honor tener aquí a Sandra Garibaldi en el ambiente artístico, así lo conocen, Sandra Garibaldi, diseñadora, actriz, eh, maestra, hace de muchas cosas, de verdad, eh, y pues igual nosotros, ya le dije, queremos cómplices, no testigos, y no hay, no hay como la maestra en estos momentos que está con nosotros en la compañía, ¿algo más que quieras agregar, mi querida Sandra? Pues nada, estén al pendiente, de verdad, de todas las actividades que hace Foro Shakespeare y Centro Cultural Autogestivo 77, la Compañía Nacional de Teatro, Véanlos, son excelentes actores. Que sí nos deberíamos llamar a la Compañía Nacional de Teatro, pero Penitencia. Penitencial. ¡Sí, no. está. Ahora, no, más, pues, Mira, hace, hace, ya está! Mira, ya lo decretó. Sí, ¡Ah, ya ¿vale está! ¿vale ¿vale estar, oye, ah, estaríamos sí. camadas. ¿eh? Eso es un llamado para Enrique Singer, güey. ¿eh? Y Estamos para acá. Aquí está de verdad. el talento. Necesitamos mucho apoyo, muchos cómplices. De claro verdad, sí, instituciones sí. privadas, lo que usted quiera, venir a, a compartir, a regalar, a donar, a este, pues depositenos, no, no sé así. Sí, <risa> no, no, pero sí. este, de verdad, le invitamos a que conozca los proyectos de impacto, es el del Foro Shakespeare, aquí en el Centro Cultural, en Zamora número 7, en el Foro Shakespeare o en el interior de la penitenciaría. Eh, bueno, algo más, Ismael. Vámonos que ya nos vieron. Venga, mi nombre es Javier Cruz, integrante de la compañía los Penitenciario. Este fue su programa, Edad no en Cana, de verdad. Si tiene tele, apáguele y agarre un libro. Venga, vámonos, que ya nos vieron.